Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papá Gigobog y hoy os traigo, bueno, lo que nos para el Fortnite hoy, esa promoción de Michael Jordan Así que what the fuck? vamos a ver qué cojones pasa Vamos a darle hombre, vamos a comprarnos, estos trajes super extraños Nos quedamos sin pavos pero bueno, tenemos a este hombre tón. Y a esta tía tan guapa O sea, flipante Yo me jodería, mal Venga, a mamarla Hijo de puta Toma Wow big tiraco Vaya tiraco se ha llevado Madre mía Me quedan una campero de cojones ¿no? Así que voy a intentar ver este luz Rápidamente porque estos tíos se están curando Vale, veamos cómo sale esto. Vale, que cojones están aquí, tío. ¿Qué cojones está pasado ahí? Madre mía, qué partida tan tensa, eh. Fuck my life, bro. ¡Bien, coño! ¡Bien, joder! Nuestra partidita, tío. Nuestra victoria. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! bye. ¡Oh, my God! ¡Puta, otra llama, tío! ¡Va a Que yo tenía de todo, vamos, no Lo sabía. A amarla, chavalote Joder, macho Este tío iba full drop piensa bien, porque a mí lo que me interesa es llegar al futuro vale, vale genial, estamos llegando, guay, tenemos muchas putas trampas eso está bien Nos quedan cuatro tíos Madre mía Oh my god, bro Esto se ha arriesgado, ¿eh? Pero bueno Pero bueno, chaval No le he dado de milagro, macho Sí, yo en el último momento no ser, macho A ver si me a, hacer, ¿no? No, no. Sí, a salir, ¿no? Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Sí, señor, coño! Sí, señor. Qué buena, joder, qué puto buena. Nice. Me quedaba en plan A, pero es que no tenía escopeta. <ríe>